Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver el programa que yo utilizo para escribir encima de la pantalla. Posteriormente en otros vídeos quizá veremos eh, otros programas. Quiero hacer una serie de aplicaciones que escriben sobre la pantalla, sobre cualquier programa. Le damos al botón rojo de download. Esto es para donar. Si, que, si no queremos donar nada le damos a no gracias. Otra vez download. Windows no lo detecta como casi todo como dañino, así que le damos otra vez a descargar. No es dañino, lo tenemos, este es el archivo, ocupa muy poquito, 79 kilobytes, eso es prácticamente nada. Si queremos que arranque automáticamente al iniciar Windows, lo tenemos que arrastrar a esta carpeta. Todo lo que está en esta carpeta arranca automáticamente al encender el dispositivo. Fijaros en la ruta, disco local, program data, que puede ser archivo de programa, Microsoft, Windows, dependiendo de vuestro sistema operativo del idioma y tal, puede estar en ubicación diferente, pero que sepan que hay una carpeta lo que lo que hace es iniciar todo lo que esté contenida en ella. Doble clic para ejecutar. Aquí ya tenemos las instrucciones, es muy facilita. Eh, el próximo día veremos otras más complicadas. Lo que nos está diciendo es que manteniendo la tecla de control pulsada más eh, ya el botón izquierdo del ratón podemos dibujar en cualquier parte de la pantalla sobre cualquier aplicación o programa. Para cambiar de color nos desplazamos a la parte inferior derecha de la pantalla. y Tenemos los colores que hay disponibles. Vamos a elegir azul. Podemos elegir el borrador. Podemos aumentar el grosor de la brocha. Aquí en el brush más. Y para disminuir el grosor, pues eh, aquí en Brush menos. O podemos limpiarlo todo dándole a Clear. Y Kit. White. Ya sé que en inglés présimo. Bueno, aquí eh, lo quitamos, la aplicación. Deja de funcionar. Bueno, este es el primer programa de los que veremos para escribir en cualquier parte de la pantalla. Sobre cualquier cosa.